y que entonces está creando como una polémica de que si me la coloco eso se me queda la cara de porcelana bueno o sea mejor que si tuviese primer tú y las Kardashian, divina Hola qué tal y bienvenidos un domingo más a mi canal hoy en Mood Chill de domingo de no quiero arreglarme <risa> Si se fijan, hoy no estoy emperifollada, no estoy arreglada al máximo y el maquillaje es justo y necesario. <risa> ¿Por qué? Porque me estoy mudando y entonces eh, tengo toda la ropa ya empacada. No sé por qué empecé por recoger toda la ropa. Y entonces ahora tengo un lío porque en la misma maleta tengo ropa de invierno, ropa de verano, ropa de primavera, ropa de todo. Y ya no sé. Y bueno, me estoy poniendo lo mismo durante estos días. Hasta que nos terminemos de mudar Entonces, aclarado este tema y el por qué no estoy en perifollada, Vamos con el video de hoy Que es algo que me preguntan muchísimo en mis otras redes sociales Arroba Katy Piso de Oliveira Tanto en Instagram como en TikTok Si no me sigues, sígueme por ahí también Doy unos consejos súper buenos Y es sobre los puntos negros porque últimamente en las redes sociales existe una crema milagrosa, que ya hablaremos de la bendita crema Y que entonces está creando como una polémica de que si me la coloco eso se me queda la cara de porcelana Bueno, o sea, mejor que si tú dices primer tú y las Kardashian, divina y, uh, Eso tampoco es así, así que ya lo vamos a ver más adelante y quédate porque comenzamos ya para comenzar, bueno, vamos a aclarar qué son los puntos negros dentro de nuestro rostro y simplemente es el exceso de sebo, células muertas, todo esto que no se ha podido hacer la renovación celular y que no se ha podido salir de nuestra piel y que se queda como atrapado dentro de lo que es el poro. ¿Por qué se coloca de color negro? Porque al estar en contacto ya con la superficie, el aire, todos los factores ambientales oxidan esa grasa Y es donde la superficie se ve ese puntito negro Pero por debajo es color de las típicas eh, extracciones de grasa que puedes tener en la piel Es un color amarillento, pálido, como el color de la pared atrás <risa> Poquito más claro, es sería la profundidad del de punto negro y solo negro lo que está en la superficie que se ha oxidado. Tomando en cuenta esto, y si has visto los famosos videos de esta gente que se aplica una crema encima del rostro, lo tiene como un colador. O sea, esas personas se buscan esa persona que tiene más puntitos imposible. Y se pone la crema y después, bueno, porcelana. Si se fijan en el video, cuando le ponen la crema y se lo quitan, son semillas de chía. Porque en ningún lado le vemos lo que es la parte de la grasita y la parte negra del punto negro, es como muy eh, llamativa. Entonces, esas son semillas que le colocan, generalmente son semillas de chía para que por marketing tú caigas y digas, ¡Wow! Esto está espectacular, yo me lo quiero comprar. Y en realidad es que te están vendiendo la moto, como decimos en España, o sea, no. No te está funcionando ni te va a funcionar. Y en caso tal que tú tuvieses una crema en el mercado que en un solo momento te lo aplicas y en 10 minutos ya tienes esos resultados, huye por tu vida. Huye por tu piel porque eso lo que va a hacer es quemarte la piel. Las concentraciones de ácido que tiene que tener son muy elevadas y lo que van a lograr es quemar tu piel. No en realidad sacar los puntos negros de una manera normal y mmm, que no dañe tu piel. Entonces, tomando en cuenta cómo son los puntos negros, cómo se originan, por qué se ven de ese color negro, podrás estar sacando la conclusión que la higiene es lo fundamental dentro del tratamiento para puntos negros. Recuerda algo, los poros tienen un tamaño, los poros no son puertas ni ventanas que se abren y se cierran Los poros vienen con un tamaño y a medida que vamos envejeciendo ese poro se va dilatando Es absolutamente normal, por eso es que tú le das la piel a un bebé y es perfecta, lisita, súper linda Aparte de la cantidad de colágeno que tiene que vamos perdiendo con el paso del tiempo, sino que también esto hace que el poro pues, se vaya ensanchando. Entonces, Al ensancharse el poro pues, se acumula mucha más suciedad y hay más probabilidad que tengas este tipo de comedones, puntos negros, etc. Por lo tanto, tienes opciones tanto a nivel eh, de un centro profesional como a nivel de casa de mantenimiento para ir evitando que esto te suceda Si tú eres de las personas que ya tienes Esos puntos negros súper marcados Simplemente yo te recomendaría Visita a tu dermatólogo Porque ahí te pueden hacer un tratamiento Mucho más intenso De los que yo voy a recomendar en este momento Realmente los, los, los tratamientos Que se hacen en casa No son tan eh, intensos Ni tan fuertes Como para hacer esa extracción Sin tener ningún tipo de daño sobre la piel Por eso es que deberías ir para un dermatólogo, ves alguna condición extra que tengas, haces tu revisión también de la piel y ahí pueden ver cuál sería el mejor tratamiento para tu piel. Lo otro es que te hagas limpiezas de cutis frecuentemente con un personal calificado que tiene unos instrumentos adecuados y que tiene una técnica adecuada y que sabe lo que está haciendo. Esto no se hace en casa. Igual que las lámparas, aparatología, eh, todo esto que está de moda, que entonces yo me hago la cosmética en mi casa, eso lo único que estás logrando en vez de ahorrar dinero es a la larga vas a tener que gastar muchísimo más en tratamientos, cosméticos, etcétera. para Tratar de recuperar tu piel. Solo estás dañando tu piel con este tipo de cosas. Entonces en, en esto, mira, invierte tu dinero, ve para un buen centro, una buena profesional que ya tú conozcas, que vea su trabajo y que hayas visto que, que funcione y entonces así haces tus buenas limpiezas y ayudas a descongestionar estos poros de una manera mucho más rápida y luego en casa sí haces tu mantenimiento para que estos poros te duren limpio muchísimo más tiempo. También tienes que tener en cuenta que hay un factor genético que nunca nos deja a un lado y es que si dentro de tu familia pues tienen la piel que tienen tendencia a tener puntos negros esos poros muy dilatados pues mmm, tienes muchos billetes en la lotería para que tú también los tengas entonces también puedes ir haciendo prevención a temprana edad para que esto a la larga no te suceda y puedas ir limpiando los poros de manera mmm, paulatina siempre mmm, poco a poco para que esto no llegue a colapsar y producirse un punto negro y como tratamiento fundamental es la exfoliación aquí la exfoliación sobre todo la exfoliación química recuerden que yo no soy partidaria de la exfoliación física y eso incluye las maquinitas foreo que no se deben utilizar todos los días si la vas a utilizar yo tengo un Clarisonic y también lo utilizo pero lo utilizo una vez por semana no lo utilizo todos los días y generalmente lo hago cuando llamo a aplicar una mascarilla o algo así que quiero que mi piel esté mucho más limpia y mucho más receptiva a todo lo que le voy a aplicar entonces estas exfoliaciones físicas o Preferiblemente no Yo soy mucho más partidaria de las exfoliaciones químicas Que si no viste mi video de exfoliaciones químicas Te lo dejo linkeado por aquí Para que puedas ver de qué te estoy hablando De los AHA, BHA, PHA Que son los diferentes grupos de exfoliantes Y cómo actúan ellos Pero sin enrollarme mucho Los puntos negros necesitan exfoliación Exfoliación para que puedan limpiar esas barreras del poro Y así estar mucho más descongestionado Y como viste en el video De exfoliación, los mejores son los BHA en este aspecto. O sea, básicamente el ácido salicílico es el mejor para poder hacer este tipo de limpieza Porque va a penetrar a lo más profundo de la capa del poro Y va a limpiar desde dentro hacia afuera No solo la capa más superficial la va a ir renovando Sino que tiene la capacidad de entrar dentro del poro y limpiar de dentro hacia afuera Por eso es que es el más utilizado en este tipo de tratamientos Y te voy a traer 5 opciones que a mí me parece que son muy buenas De muy buena calidad y que pueden ayudarte mucho en lo que es el tamaño del poro. Comenzando con los limpiadores, a mí particularmente me encantan dos. Uno, el de CeraVe de ácido salicílico, el CeraVe SA. Este limpiador está muy bien formulado. Aparte tiene las ceramidas que ayudan a hidratar la piel. Entonces si eres una persona que tiene tendencia pues bueno a tener estos puntos negros, pero también tiene la piel seca, mixta, es una muy buena opción porque te va a ayudar a limpiar, pero sin ser agresivo con la piel. La otra opción de limpiador que me gusta es la de Medic A Clarifying Foam. Esto es un limpiador que tiene ni niacinamida AHA y BHA. Este limpiador está genial porque tanto en la barrera superficial como en las barreras mucho más profundas va a actuar a nivel del poro y la niacinamida lo que va a hacer es controlar la regulación del sebo. Este sebo al disminuir pues hay menos producción y no tienes esos poros tan congestionados. Estos dos limpiadores los puedes utilizar de manera diaria. Pero siempre les digo esto, ve cómo va reaccionando tu piel. Si tu piel ve que es muy agresivo, pues en este caso no los utilices todos los días. Este caso en particular de los limpiadores sí se usarían todos los días porque no se deja el activo en el rostro. Te lo lavas y como máximo estás un minuto con ese producto en el rostro. Generalmente no duremos ni el minuto, vamos a ser sinceros. No estamos todo el día ahí dándole al rostro para limpiarlo. Entonces, al durar menos de un minuto y retirarlo con agua, el activo que penetra en las capas es muchísimo menos, que si lo comparamos con los activos que pueden tener las cremas o serums que sí nos dejamos en el rostro. Como serum de tratamiento, me gusta muchísimo el de Sesderma Aglicolic S. En Cesderma tienes dos opciones, el Aglicolic normal o el Aglicolic S particularmente por los puntos negros me gusta más el de Aglicolic S por tener el salicílico y además tiene glicólico el glicólico te va a ayudar con la estimulación y producción de colágeno y es uno de los exfoliantes antiedad mejores que hay, como opción más económica tienes el peeling rojo de The Ordinary que es muy famoso el AHA-BHA pero ojo con este peeling porque esto no se deja toda la noche, esto se deja 10 minutos en el rostro, se utiliza una vez por semana y se retira con abundante agua y luego tienes que hidratar la piel Esto no es un serum que vas a utilizar todos los días y que te lo vas a dejar en la noche Porque lo que vas a hacer es quemarte el rostro Tiene una concentración de ácidos bastante fuerte Así que con este, mucho ojito Es económico, es súper bueno, pero háganlo bien Si no, es que no estamos haciendo nada y luego un serum de alta gama que yo he utilizado y que de verdad me funcionó muchísimo para disminuir el tamaño del poro y que mi piel se viera mucho más joven, porque sí, cuando tienes el poro un poco dilatado, te ves un poco mayor, es el de SkinCeuticals Blemish Age Defense. Yo utilicé este serum aproximadamente por unos 8 meses. Y no tienes idea el cambio que dio mi piel A nivel de manchas, pues bueno, me renovó Obviamente todo lo que era la parte de renovación celular La hizo muchísimo más rápido Y a nivel de poros es que tenía la cara súper increíble O sea, súper limpiecita Yo no soy de tener poros eh, muy abiertos, muy incrustados Muchos puntos negros Pero ciertamente alrededor de la nariz sí tenía Ya comenzaba a tener por cuestión de edad Y esto lo que hizo fue limpiarme el rostro completamente y es una excelente opción Incluso si, bueno, te ahorras un dinerito y te haces un botecito al año Es una muy buena opción para ir manteniendo lo que son los peeling y todas estas cosas Ya después si quieres comprar otro botecito que sea un poco más económico, algún ácido Pues bueno, te lo compras Pero te gastas un buen dinero en este Para que esos poros pues disminuyan el tamaño lo máximo posible y por último tenemos a la estrella del momento, que esto de verdad ha sido súper famoso, pero porque es un producto genial. Esto es un gel crema que se llama Viretrix del Laboratorio Cantabria, es el Triactive el que me refiero. Ellos tienen toda esta línea de Viretrix, pero particularmente este que es el Triactive, tiene ácido salicílico, ácido glicólico y tiene niacinamida. Están en una excelente concentración, en las concentraciones ideales para actuar sobre el acné, sobre el poro. De verdad, la gente que tiene acné lo ha probado y le ha funcionado genial y deja el rostro muy bonito. Es una muy buena opción, el precio tampoco es para tirar cohetos, o sea, son 20 euros y te dura un montón este producto porque es un producto que se extiende y se difunde muy bien en la piel. Y es Está muy bien de precio, está muy buena su calidad, así que es una de las mejores opciones, tanto por precio como por calidad, es una de las mejores opciones que puedes probar. Recuerda que todas estas opciones que no son los limpiadores tendrás que utilizarlas espaciadas en la semana No se pueden utilizar todos los días A ver, de poder se pueden, pero que tu piel aguante esto la vas a sensibilizar muchísimo Entonces mi recomendación es que la hagas dos, tres veces por semana Intercalado cada noche eh, Si quieres lo puedes intercalar con tu retinol O lo puedes intercalar con vitamina C O lo puedes intercalar con... Eh, y alurónico solamente, pero que no sean todas las noches para no sensibilizar la piel, evitar que se hagan muchas microheridas y que esas microheridas se infecten y bueno, eso es un círculo vicioso en donde se van infectando, vas generando mucho más acné, vas taponando mucho más poros y nunca solucionamos el problema. Bueno y hasta aquí el video de hoy, muy chill out, muy tranquila, hasta me puse... Un jersey que me regalaron mis amigas en mi cumpleaños de, de Mickey, para variarme Mickey. <risa> o sea, modo chill out total estamos este domingo. Así que si te gustó este video, déjame un like, suscríbete y déjame en los comentarios cualquier duda que tengas o nuevos temas que quisieras que toquemos en este canal. Nos vemos la semana que viene.